Amigo de mí, enemigo de, de la policía Te presento a Sartán, esta noche él nos cuida Y mañana chindará, volverá con ganas de más Dejaré descansar al truhan un par de días Carretera larga, niebla, la cizalla en la mochila Con el viento en la cara, tú tira, tira, tira No hay fin hasta llegar al punto y contar el botín Echar el corazón o el pulmón encima Yo vida verdadero, sentí pujado el día, dando vueltas por tu zona, llegando tarde a la mía Alegre bandolero que solo camina, camino solo y solo lo haré toda la vida Bebo fría, fumo fría, interespacial, butrón, saco prendas de astronauta de Luis Vuitton en la Kelly está escribiendo sutras, son la Kelly de tu mamá, cama, cama, sutra en el salón. Yeah.